Leda Boyle y también a la directora, en este caso, Mariela Anelo, porque como sabemos y hemos tenido la oportunidad de charlar con diferentes integrantes del CAR que siempre o están recibiendo visitas o son protagonistas de intercambios o de participaciones, como es el caso en esta oportunidad que han sido invitados a participar de una competencia que se dará a nivel nacional y donde el protagonismo tiene que ver con uno de los alimentos que ustedes elaboran. Así que, en primer lugar, agradecerles por acercarse a los estudios del VER TV, por contarnos también desde el CAR, le mandamos el saludo a Alejandra, que siempre nos informa de lo que va sucediendo, y a ustedes también por, por estar y permitirnos ser parte desde algún lugar. ¿Cómo llega esto al CAR? ¿Cómo se da esta posibilidad de participar? Bueno, ante todo buenas tardes y bueno, como lo has mencionado recién, eh, el CAR ha estado en otras oportunidades también eh, siendo partícipe de un montón de eventos eh, que se dan tanto a nivel regional como nacional e internacional. Y en esta oportunidad es este, a raíz de una de las producciones que tenemos dentro de nuestra institución que está vinculada con este, la elaboración de productos lácteos bien eh, viene sabido que dentro del colegio agrotécnico no solamente enseñamos actividades vinculadas con la producción primaria uh -huh. sino que también la, eh, los caminos productivos que van siguiendo todas esas cosas que surgen a partir de la producción primaria y una de ellas es esta de este, la transformación en la industria de la industria lechera el CAR desde hace muchos años tiene implementado talleres didácticos productivos eh, el camino de la leche llega a, a la industria y se elaboran variedades de queso, eh, dulce de leche, yogur, eh, a manera de taller. Entonces, uh -huh. este, los chicos, tanto del nivel primario como del nivel secundario, tienen la posibilidad de aprender haciendo eh, durante todas las semanas del año. O sea, no hay, no hay un corte. Uh -huh. Siempre están este, aprendiendo y por decir de alguna manera, mejorando todas las cuestiones productivas vinculadas a, a cada casa. Claro. Eh, la ingeniera Leda Boyle, que es la que me acompaña, está eh, en nuestra institución desde hace este, tres años a esta parte, es la directora técnica y desde sus comienzos ha gestionado eh, la posibilidad de que eh, el colegio adquiera eh, todas las, eh, las normativas y las pueda implementar. Eh, vinculadas a la seguridad en el trabajo eh, y también, bueno, gracias a ella también y a contactos del colegio, tenemos acceso a la posibilidad de participar en estos eventos. Uh -huh. Ella viene desde la escuela de eh, lechería, junto con también el otro profesional que está a cargo de estos talleres, que es el señor Fabián y, bueno, de a poquito van implementando y van mejorando eh, hemos logrado en este último tiempo la habilitación de bromatología, la, la habilitación de ASAL, eh, entonces los productos del colegio que como decíamos recién, la finalidad es el aprendizaje para los chicos uh -huh. también es una producción que sirve para eh, el autoabastecimiento de nuestra institución claro. y para no? la venta para la venta sí. quizás también, y porque para siempre la venta, escuchamos claro, que los productos del también. CAR sí. son deseados sí. por todos, exactamente, así que exactamente. eso está bueno también para sí. remarcar. sobre claro. claro. todo en el rubro de los quesos, Exacto. muy destacado. ¿Y dónde los podemos adquirir estos productos que elaboran ustedes? Bueno, eh, la escuela mm. cuenta con este, una granjita comercial, eh, que obviamente ahí es donde va el, el excedente de los quesos, mm -hmm. porque siempre la prioridad es el autoabastecimiento. Claro. Claro. Entonces, todas las secciones productivas este, están hechas para... Eh, Abastecer a un comedor eh, autosustentable que tenemos, claro. imagínense ustedes que este, entre desayuno, almuerzo, merienda, ahí recorren este, la sección del comedor 800 personas claro. por ahí, eh, entre los, todos los niveles que están participando. Y bueno, el tema de los lácteos es algo este, muy, muy requerido, eh, obviamente necesario también para Total. la nutrición de los chicos. Este, y bueno, como les decía recién... Año tras año se van incorporando mejoras a la parte productiva eh, y obviamente nos está permitiendo, como en esta oportunidad, eh, poder participar de este primer concurso nacional de quesos, dulce de leches, eh, mantecas. Este, es, es realmente un orgullo porque eh, participa, bueno, otras entidades que son pequeñas y medianas empresas, uh -huh. pymes. Eh, bueno, y la finalidad es eh, un poco conocer cómo está trabajando cada uno claro. eh, en los aspectos de la elaboración de los quesos. ¿Y cómo pudieron llegar a participar a este concurso? Bueno, la gestión, como recién, uh -huh. ahora me gustaría que hable un poco sí, ella. Sí, nos contabas que recién cómo había sí. sido la, la gestión, pero a mí me intriga esto porque ella bien marcaba que desde los distintos niveles estudiantiles está la posibilidad y practicidad de aprender a hacer esto. Una vez que llegan los alumnos con tu coordinación y tu compañero Fabián, ¿cómo se da ese proceso, al menos básicamente, y de alguna forma para que nos puedas contar lo que sucede hasta llegar al producto final, que es lo que les permite hoy tener este reconocimiento también? Bien, como dijo Mariela, eh, en el colegio en realidad se da toda la cadena de valor de lo que son los productos lácteos, eh, partiendo desde o sea, de la leche en el tambo, los chicos la ordeñan, hacen el ordeñe y después esa leche pasa a industrias lácteas, lo que se elabora es justamente el ordeñe del día, más o menos con el rodeo actual se obtienen mil litros diarios y parte de esa, letre, de esa leche se procesa en industria. Se procesan tres tipos de queso: pasta dura, pasta blanda y semidura. Pasta dura es un queso sardo, que es el que es para rayar, el cáscara negra. Qué ¡Rico! <risa> ¡Fanática! Sí. Eh, cáscara, un, el queso pateras, que es el que tiene agujeritos con uh -huh. ojos. Eh, cremoso y eventualmente también se hace saborizado, ricota, para abastecer todo esto. La finalidad principal es abastecer al comedor. Entonces, claro. en función de la demanda y lo que requiere el comedor en ese día, también se hace yogur. ...que es únicamente para consumo interno... Eh, ...y bueno, y lo vamos haciendo junto con los chicos... Eh, ...a la mañana... En el, ...en el taller de derivados de la leche... Eh, ...van los chicos de séptimo grado de la primaria... ...y hacemos todo lo que son pretratamientos de la leche... Li, ...la limpieza previa a, la, a, a, la, a empezar la elaboración... Eh, ...si hay que desmoldar, todo eso... ...se encargan los chicos más chicos... ...y a la tarde dejamos todo listo... ...para que a la tarde los chicos de quinto año del secundario se encarguen de todo lo que es la producción. Eh, y nada, eh, nosotros obviamente siempre guiados eh, por Fabián, que es el instructor, que está hace más de 40 años y que, bueno, como, a ver, la producción es una producción artesanal, entonces es muy difícil estandarizar una producción claro. eh, cuando no estoy industrializado. Entonces, bueno, el trabajo arduo de 14 años, más de 14 años, así que logran un producto bastante estándar y, y bueno... Muy buena, entonces decidimos participar, este es el primer año que se hace, pero también el primer año que nosotros participamos en, un tip, en, este, uh -huh. tipo de, en este tipo de concursos. Eh, a La finalidad principal nuestra no es concursar desde el punto de vista competencia, sino claro. eh, como, bueno, eh, la mejora continua y porque dan una evolución al final por cada producto presentado, te dan un informe y eso nos sirve a nosotros como, bueno, saber dónde estamos parados. Claro, sí, de sí, paso a motivar motivar y, y continuar, porque Exacto. siempre este, está la posibilidad de aprender cosas nuevas, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque uno no se tiene que quedar sino que ir innovando, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, a raíz de eso también les quería comentar que hace eh, unos años a esta parte eh, el colegio tiene una modalidad nueva que es este, bachiller en ciencias naturales con formación complementaria en biotecnología. Eh, justo bueno, hoy en el día. Ah, justo hoy en el día, exactamente. Bueno, y a raíz de eso, eh, también se está incursionando en lo que es el desarrollo de probióticos eh, y se van a hacer distintos proyectos de investigación. Estamos a punto de inaugurar un laboratorio nuevo de biotecnología, bueno, con un equipamiento de vanguardia donde vamos a poder hacer bueno, determinaciones eh, apuntando siempre a lo que es a la mejora en la producción de alimentos y a la mejora en lo que es la productividad. O sea... En, en un lugar donde eh, el aprendizaje del chico tiene que ver con lo producido en el campo, no es solamente trabajar la tierra, uh -huh. sino también cómo mejoramos lo que ya está, cómo claro. mejoramos lo que ya se sabe. Uh -huh. eh, y desde el lado, bueno, desde la biotecnología hay en camino, y van a ir apareciendo obviamente ...proyectos de investigación para este, lograr mejoras en, en todos los ámbitos... Bien. ...incluido el rubro de la alimentación y de los quesos. Y a propósito de esto, ella remarcaba el gran trabajo... ...podríamos enmarcarlo artesanal que se realiza con todo lo que eso conlleva... ¿Cómo son? Y estimo que también cuentan con herramientas al día de hoy que al menos son necesarias para esto y si proyectan tal vez la posibilidad ¿no? de generar una industrialización que quite tal vez mayor necesidad de esa mano de obra que le permite otro aprendizaje o otro entendimiento a la hora de elaboración al alumno, pero si tal vez también proyectan jerarquizar este área. Siempre hay proyectos, uh -huh. es como te decía recién. Hay estos, los quesos que elabora el colegio son tradicionales uh -huh. y quesos por excelencia y una apuesta a la mejora en la calidad uh -huh. de este producto, que sabemos que está, pero también uno es consciente de que siempre hay algo que se puede claro. mejorar. Uh -huh. De hecho, el poder participar en este concurso nos va a permitir estar o compararnos un poco con otras entidades que hacen elaboraciones de queso y donde han tenido en cuenta, qué sé yo, otros factores, otras investigaciones. Entonces, eh, sirve para crecer, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, la posibilidad de participar en este, que es un concurso nacional, es muy importante desde, desde ese lugar, ¿no? Desde lo que uno claro. puede traer, más allá de como decía... O los demás eh, aprender de ustedes. También, por supuesto, es, es de intercambio, es un sí. intercambio mutuo, sí. Y en este caso también vos, eh, sabemos que el producto final es deseado por el paladar de todos. Sí. Pero hablando de esto, de la calidad del desarrollo, ¿qué características tienen estos quesos que ustedes elaboran en el CAR? Bueno... Eh, son, partimos de una leche que es muy buena calidad, eh, con un alto contenido de grasa, por lo tanto uh -huh. se obtienen quesos son bastante sabrosos. Eh, también el dulce de leche. Tratamos de usar eh, el menor el conservante, el mínimo, indispensable, como para conservar. Bueno, y cuidamos siempre, tratamos de ir manteniendo la producción, o sea, mantener, trabajar en mantener y evitar problemas. Entonces, bueno, es como que... Les, el, el volumen producido no es tanto, entonces uno puede estar un poco arriba del producto claro. y mantenerlo. Y además los chicos nos ayudan un montón. Si bien nosotros estamos a cargo, eh, para, como guías, como instructores justamente... Eh, ellos están, trabajan en la par con nosotros y eso está bueno. Uh -huh. ¿Y estos talleres que das con los chicos que ustedes están a cargo como instructores? ¿Es todos los días, desde lunes todos, a viernes de, o de lunes sí. a lunes? ¿O cómo es? Sí, eh, <coughs> en realidad es de lunes a jueves se dan los talleres, y, pero en realidad siempre hay chicos ayudándonos y. Porque imagínense que el ordenio se hace todos los días. Claro. Hoy nos explicabas básicamente cómo ese es el proceso de elaboración. ¿Cuánto tiempo conlleva quizás desde que tengo esa materia prima hasta la elaboración final del queso? Bueno, depende del tipo de queso. Claro. Depende del tipo de queso. Un queso que, eh, un queso de pasta dura que lleva sí. mucho tiempo de maduración, eh, que madura 100 días en Más o menos son 110 días aproximadamente un queso para rallar, digamos. Claro. Sí que imagínense que es materia prima parada en, un, en una uh -huh. estantería. Eh, y bueno, el dulce de leche, el queso cremoso, eso ya tiene es, es menos tiempo. Ya una vez que se elabora, se hace, el dulce de leche se puede consumir ya el otro día, cuando una vez que se, se, se enfría. El queso cremoso eh, tiene menos días de maduración, me, un mes. Uh -huh. eh, bueno, depende del producto. Claro. Depende del producto y el, la conservación. Y finalmente, ¿cuándo va a ser este evento del cual van a formar parte? ¿Dónde va a ser? ¿Qué días? ¿Cómo se están preparando? Bueno, el evento va a ser en Villa María. Uh -huh. eh, lo organiza eh, junto con varias entidades, la Escuela Superior Integral de Lechería. De eh, Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. Eh, y eh, se va a dictar los, el miércoles, jueves y viernes. Y la juras van a ser en tres días. Eh, y nada, nosotros vamos participamos con tres quesos, eh, perdón, con dos quesos y un dulce de leche. Participamos con el pateras y con el cremoso y también el dulce de leche. Y bueno, a la espera de la jura y a ver la devolución de, que nos dan. ¿Y cuántas personas van a ir o...? Eso... No sé. En realidad están convocados representantes de cada lugar, ah, entonces bien. desde el colegio viajarán dos personas, de cada empresa otras claro. personas, representantes, porque en realidad la, la jura sí. de, de, de todos los tipos de queso lo hace eh, gente vale. que está preparada claro. para eso, ¿no? ¿Cierto? Eh, profesionales de eso. Uh -huh. Y después ellos van a hacer una devolución acerca de ciertos parámetros de calidad que están evaluando. Ya tuvieron quizás previamente la recepción de algunas exigencias a las cuales quizás ellos van a estar prestando atención, obviamente, dentro de este ámbito de producción. Ustedes ya tienen tal vez esa lectura que pueden hacer, pero ¿a qué se le prestará atención? ¿Cuáles son esas exigencias que tienen que dar la respuesta porque sí o sí se le presta atención? Sí, ellos se van a basar principalmente en la definición del Código Alimentario Argentino, de los requisitos que debe cumplir según la definición de ese producto y... Eh, Obviamente las características eh, organolépticas, que son las que pueden, o sea, la textura, el sabor, el aroma, eh, el, el aspecto físico, por ejemplo, un queso con ojos, la, cómo están dispersos los ojos, la cantidad que tiene, o sea, que sea perfecto, lo más perfecto claro. posible. Bien. Y ellos, eh, el jurado va a acceder a estos productos una vez que ustedes ya están ahí y lo llevan o previamente quizás se tuvo que hacer alguna prueba. Previamente ya han estado trabajando, porque uh -huh. son muchas las cosas claro. que tienen que evaluar y son muchas las, las entidades que se presentan. Claro. O sea, eh, yo vuelvo a repetir, hay como institución educativa, eh, somos una de las pocas, en realidad la mayoría son empresas que claro, se dedican, pymes. son pymes que se dedican uh -huh. a esto, de la provincia de Córdoba, Santa Fe y eh, hay otra más, Buenos Aires me parece. que Son tres provincias. Porque hay una entidad, una subsecretaría que engloba a, a estas entidades. Claro. Bien. Así que, bueno, veremos qué es lo que resulta. Eh, obviamente nosotros conocemos de lo que hacemos, este, hemos tenido la, la oportunidad de recibir eh, visitas, de entidades internacionales, hasta, bueno, presidentes de la nación mm. en su momento, gobernadores y demás que todos... A, eh, tienen acceso a la sala de, de industria de nuestro colegio y quedan fascinados. Obviamente por la calidad del producto que uno está vendiendo, elaborando en un proceso donde participan alumnos y eh, siendo en forma artesanal. ¿eh? Cuidando todas las normas de seguridad y de, de higiene que corresponden. Bien. Algo más que les queda ahí pendiente por decir, por supuesto a la vuelta nos reencontraremos o nos estarán informando más allá, como decían y bien lo marcaba. No importa tal vez el resultado dentro del marco de la competencia, pero sí enriquecedor a modo de aprendizaje, como así también para el producto en sí. Está. Bueno, nosotros muy contentos de tener esta oportunidad, obviamente, y siempre como institución educativa eh, buscamos el progreso, eh, este progreso que después se traduce en una enseñanza para nuestros alumnos. Así que participar eh, en este evento también nos resulta muy grato. Eh, y permanentemente estamos con desafíos nuevos, eh, tanto a nivel nacional como internacional, como les decía antes, en pos de una mejora de la educación. Eh, el CAR eh, todos los años, eh, en forma dinámica, eh, hace intercambios también con eh, países de Europa, eh, donde van los chicos y a distintas zonas, a distintas regiones, hacen prácticas, hacen jornadas de capacitación docentes también que viajan, obviamente lo que se aprende allá también se traduce en el colegio. Eh, ahora en el mes de julio van a estar precisamente eh, viajando alumnos a participar a un encuentro de ciencias que se hace en España, en Barcelona. Wow. Eh, y bueno, y van a estar junto con profesionales de todas esas áreas. O sea, eh, apostamos a la producción agropecuaria, a, apostamos a la enseñanza, apostamos a la ciencia, apostamos a la innovación. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, eh, todo lo que uno pueda aprender y todo lo que uno pueda, eh, digamos, traer desde otro lugar e implementarlo en su, en su institución es para el beneficio uh -huh. de los chicos. totalmente bueno y les vamos bien. a agradecer enormemente por la predisposición desde el primer momento, por acercarse a nuestros estudios y desde ya el mayor de los éxitos que ya con poder ser parte, como bien lo plasmaban con la experiencia, imagino que eso va a dejar mucho ya de por sí y nos vamos a estar contactando a la vuelta. Así que muchas Perfecto. gracias. Muchas bueno, gracias, gracias. gracias, gracias, gracias. a vamos a sí. cerrar esta nota con Mariela Anelo, en este caso directora, como así también con la ingeniera Leda Boyle, contándonos sobre este proceso que les ha permitido y que tendrá lugar estos próximos días, desde mañana al viernes, de ser parte en la provincia de Córdoba, precisamente en Villa María, de este primer concurso nacional de queso y que en este primer concurso el CAR, esta institución venadense, también tiene la posibilidad de participar. Perdón. Bien, no, yo estaba muy mencionada porque estamos...